Hola, ¿qué tal, amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de última hora y Noticias Internacionales Mundo, parte de, nuestro, de nuestros titulares, donde hoy vamos a desarrollar <risa> nuevo informe de la Federación sobre los avances de la operación militar especial. En las últimas horas, el presidente de la Federación visitó Crimea, visitó Mariupol y al mismo tiempo visitó el batallón de Rostov en la zona de guerra. En el Donetsk, la SAFU están realizando contraataques en Zaporilla Tensión entre la República Popular de Corea del Norte Y Estados Unidos Un bombardero B-52 Se acercó a 80 kilómetros de la frontera De la península Departamento de la Defensa anuncia ayuda militar Para Ucrania Elon Musk vaticina a triunfo aplanador de Donald Trump Si es arrestado por la justicia Del norte el próximo martes las AFU afirman que han derribado un dron de fabricación china en medio del conflicto con Rusia. Desde el norte dicen que enviaron otro dron a la zona donde cayó el MQ-9 Reaper. Tremenda la situación que está viviendo el gobierno de Emmanuel Macron en Francia. Todo por cuenta de la aprobación y por decreto del aumento de jubilación a los trabajadores en Francia. Putin va contra la fiabilidad de las inversiones en el extranjero. Y ahora pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Por qué la molestia del presidente o primer ministro de Israel con Biden? Funcionaria del gobierno en Kiev asegura que Ucrania no puede derribar misiles como el Iskander por no poseer... El Adecuado. Esta y muchas más informaciones las tendremos aquí en este nuevo video informativo para hoy en Noticias de Última Hora, Noticias Internacionales Mundo. Muchas gracias por su audiencia. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Fuerzas rusas atacan 92 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tiro, han informado altos mandos a través del nuevo informe del Ministerio de la Defensa de Rusia. Las fuerzas armadas de Rusia atacaron 92 unidades de artillería ucranianas en posiciones de tiro en 114 áreas durante el último día durante la operación militar especial en Ucrania, informó este domingo el portavoz del Ministerio de la Defensa, el Teniente General Igor Konachenkov. En la dirección occidental de las fuerzas rusas atacaron la mano de obra y el equipo en el área de Kupiansk eliminando 50 unidades en el último día. En la dirección de Kupiansk según el Ministerio de la Defensa, aviones de artillería del Grupo de Batalla Occidental atacaron a las unidades del ejército ucraniano en áreas cercanas de los asentamientos de Drubesnaya, Timoikopka Olshana, en la región de Kharkov y Novolseyovke, en la República Popular de Lugansk, dijo el portavoz. Eliminaron la mano de obra y al equipo militar del enemigo, señaló el general, hasta 50 efectivos ucranianos, dos vehículos blindados y dos automóviles fueron destruidos, informó Konashenkov. Al mismo tiempo, se sabe que unidades de combate rusas derribaron el avión de combate Mi-8 de la Fuerza Aérea. Cerca de la ciudad de Kupiansk, en la región de Kharkov. En las batallas también se están librando en parte de Krasniliman. Según el Ministerio de la Defensa, las fuerzas rusas eliminaron a más de 90 soldados ucranianos en el área de Krasniliman durante el último día, dijo Konashenkov. Según el reporte, en la dirección de este asentamiento, la artillería y los sistemas de lanzallamas pesados del grupo de batalla centro arremetieron contra las unidades enemigas, eliminando a más de 90 miembros del personal ucraniano, tres vehículos de combate de infantería, tres vehículos, un bus autopropulsado Vostika, así como D-20 y obuses D-30, precisó el general. En el Donex, las unidades del Grupo del Sur de la Fuerza rusas eliminaron a más de 80 soldados ucranianos en el área de Donex durante el último día, informó Konashenkov. Según el reporte, en Donex, 80 efectivos ucranianos, tres vehículos blindados de combate, cuatro camionetas, tres lanzadores múltiples Grad y un obus MSTAB fueron destruidos en las últimas 24 horas como resultado de las operaciones activas de las unidades del sur de batalla aéreos y fuego de artillería. A su vez, las fuerzas rusas, según el reporte, destruyeron a 50 unidades en las áreas de donetsk zaporilla durante el último día. Las fuerzas rusas, según el reporte del Ministerio, destruyeron hangares con equipo militar de la Brigada Territorial 122 de las Fuerzas Ucranianas cerca de doma en la región de Kherson, informa Konashenkov. Se habla que hasta 20 unidades del de ejército tres vehículos y dos buses autopropulsados Vodika fueron eliminados durante el último día en la dirección de Kherson. Las fuerzas de la defensa rusas interceptaron nueve cohetes HIMARS y Olka derribaron siete drones de las fuerzas ucranianas durante el último día, dijo Konashenkov. En total, según el informe y que está presentando el Ministerio de la Defensa de Rusia, las fuerzas armadas rusas han destruido 400 han destruido 402 aviones de combate ucranianos, 222 helicópteros, 3.464 vehículos aéreos no tripulados, 414 sistemas de misiles tierra-aire, 8,338 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1,069 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple, 4,388 cañones de artillería de campaña y morteros y 9,011 vehículos motorizados militares especiales desde el comienzo de la operación militar especial en Ucrania, comentó Konachenko. En las últimas horas, mucha atención porque el presidente de la federación visitó el Donbass, en donde allí lo llaman el pequeño rincón de el paraíso. El presidente ruso Vladimir Putin oficializó una visita sorpresa de trabajo a Mariupol en la República Popular de Donetsk, según informa el Kremlin. Esto un día después de la polémica orden de detención emitida por la Corte Penal Internacional, a bordo de un helicóptero el líder ruso viajó a la ciudad recién reingresada a la federación anexionada y recorrió varias calles en un coche dialogando por un tiempo con los lugareños, donde pormenorizó el domingo el servicio de prensa del Kremlin, citado por Taz. En lo que respecta, se trata de su primera visita a la región de Donbass, donde prometió nuevos y cómodos barrios residenciales en Mariupol en un futuro cercano, lugar para que los residentes lo tengan como un pequeño rincón del paraíso. Mariupol, que fue tomada en abril de 2022, está bajo el control ruso durante la operación militar en Ucrania Es la ciudad más grande a orillas del Mar de Azov y uno de los principales centros de fabricación de acero en el Donbass. Además, más de considerarse un importante puerto marítimo El mismo sábado el mandatario ruso visitó Crimea para conmemorar el noveno aniversario de la incorporación de la península a Rusia Después de Mariupol voló a Rostov donde se reunieron con altos mandos militares Entre ellos Valery Gerasimov quien es la cabeza principal de la operación militar especial en Ucrania en las últimas horas Putin respondió si la operación militar especial debería haber empezado en el 2014. Esto dijo el funcionario del Kremlin. Suponíamos que podríamos resolver todos los problemas pacíficamente, declaró el mandatario ruso. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó que el modo subjuntivo no puede utilizarse cuando se trata del momento del inicio de una operación especial al ser preguntado. Al ser preguntado por ejemplo, en Rosilla 1, si el operativo debería de empezar en 2014. Suponíamos que podríamos resolver todos los problemas pacíficamente. Declaró el mandatario en una entrevista publicada este domingo, agregando que Rusia nunca buscó una confrontación. Ahora resulta que simplemente nos hicieron trampa y que ninguno de nuestros supuestos socios iba a resolver nada de forma pacífica, sino que se limitaron a inyectar armas a Ucrania, denunció, comentando la posibilidad de iniciar la operación militar especial. En 2014, Putin resaltó que no hay modo subjuntivo en estos casos y esto aplica a la disposición para alguna acción más seria que la llamada primavera de Crimea añadió, según el mandatario, protegió a Crimea en 2014 y fue el deber sagrado de Rusia. Paralelamente, el presidente afirmó que Moscú ha hecho mucho desde aquel año para fortalecer la economía y promover la sustitución de importaciones en áreas críticas de la vida del país, al tiempo que destacó que en el sistema financiero ruso, a pesar de las expectativas de Occidente, nada se derrumbó y todo fue funciona normalmente. Asimismo, señaló que Rusia registró una cosecha récord en la agricultura, no solamente debido a las condiciones meteorológicas, sino también al desarrollo de tecnología, desarrollo de la producción de fertilizantes, aplicación de una determinada cantidad de fertilizantes al suelo. Es este el resultado de un trabajo minucioso y concentrado durante muchos años, indicó, añadiendo que proporcionar los alimentos al país es una de las cuestiones fundamentales. Al mismo tiempo, Putin reconoció que al país, aunque le duela mucho por hacer para desarrollar sus fuerzas terrestres, recordó que Rusia no tenía... Y hipersónicas en 2014, pero las tiene ahora, como otros sistemas modernos que hasta ahora las están utilizando. Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron un nuevo contraataque en la región de Zaporilla. Las Fuerzas Armadas de Ucrania atacaron el distrito de Popovsky en la región de Zaporilla y en la zona de Novolandik y Manaya Tomakska. El ejército ucraniano lanzó un nuevo masivo utilizando a las fuerzas de brigada de asalto de montaña 128, las brigadas de defensa territorial 106 y 129, donde utilizaron tanques de artillería para reforzar la fuerza de asalto, que ya es el segundo ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania, además es más que probable, según el diario había Punto Pro, que no se trate de una ofensiva sino solo de un intento de sondear las líneas defensivas de las tropas rusas. Según el informe, se habla que dos grupos blindados de las fuerzas de asalto de montaña 128 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Unidades territoriales de la Brigada de Defensa Territorial 106 y 129 estarían sondeando las Fuerzas de la Defensa Armada de República Popular de Lugansk al sur de Okerov entre Novodanilovka y Malahaya Tomanchaka. Como la última vez, la columna de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue detectada desde el aire y la artillería disparó con ella casi de inmediato. Los ataques se produjeron apenas cuatro días después del anterior, informan los periodistas de Crónica Militar. Se sabe que... ...que es repelido por las fuerzas de la 42 División de Fusileros Motorizados del de 291 Regimiento de la Fuerza Rusa. Sin embargo, aún no hay detalles al respecto. La región de Zaporilla es considerada la más vulnerable a los contraataques si y acciones de ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, lo que se debe a la presencia de un grupo de 40 efectivos del ejército ucraniano en esta zona. Bombarderos estratégicos estadounidenses se acercaron a, a las fronteras de la República Popular de Corea del Norte a una distancia de 80 kilómetros, según lo están registrando medios occidentales y el diario Avia.pro. Según están contando, se registró que un bombardero estadounidense B-1 Lancer se acercó recientemente a las fronteras de la República Popular de Corea del Norte. El vuelo de dos bombarderos estadounidenses fue una respuesta al lanzamiento de un misil balístico que cubrió una ruta de 800 kilómetros lanzado recientemente por el ejército de Pyongyang. Este fue el máximo acercamiento de dos bombarderos a las fronteras de la República Popular de Corea del Norte y a la capital de este sábado, lo que en Pyongyang bien podría ser percibido como una directa. A juzgar por la ruta del vuelo, las tripulaciones de los bombarderos realizaron ataques en el territorio de la península. Sin embargo, es probable que el objetivo no fuera la capital del estado, sino las instalaciones militares, lo que podría representar una amenaza particular. Pyongyang no comenta la provocación por parte del norte, sin embargo, hasta la hora que se mueran del video, seguirán las respuestas a tales acciones. Se estima que esto podría resultar en lanzamiento masivo de misiles y bombardeos de artillería en aguas costeras, especialmente en la República Popular de Corea del Norte. El liderazgo que había declarado previamente su disposición de dar una respuesta dura a cualquier tipo de provocación de este tipo, ya que son... un Amenaza directa para el Estado. Por su parte, Estados Unidos tampoco se ha pronunciado aún sobre el vuelo de los bombarderos a 80 kilómetros de la península del norte. Sin embargo, en las últimas horas se conoce que Corea del Norte asegura que 800 mil personas se alistaron en el ejército para combatir a el norte. Según se está hablando, Pyongyang informó que más de 800 mil personas se están alistando a las Fuerzas Armadas para combatir las amenazas que vienen de Occidente de acuerdo con la información de la agencia estatal de noticias KCNA. Las autoridades Norcoreanas. Afirmaron que 800.000 personas, la mayoría pertenecientes a la Liga Juvenil, solicitaron el ingreso a la milicia para atacar. La provocación de la guerra nuclear por parte de imperialistas norteamericanos, las vanguardias de jóvenes calientes, fuertes y débiles, con voluntad indomable de nuestro partido contra el enemigo y el asentamiento antiestadounidense, se levantaron de inmediato para defender al país y destruir al enemigo se lee en el posicionamiento del gobierno de Corea del Norte. Los anuncios se dan dos días después de que Pyongyang lanzó el misil balístico internacional Wasson-17 como respuesta a los ejercicios militares que realizan en conjunto Estados Unidos y Corea del Sur. Según un comunicado del gobierno, dice que nuestro partido está decidido a ejercer la voluntad para gobernar estrictamente con poderosa fuerza física a los enemigos que se aferran a amenazas militares imprudentes, intensifican la tensión y la confrontación de la península de Corea, declaró un portavoz de Pyongyang Jan AKCNA. El pasado 13 de enero, Segur y Washington iniciaron ejercicios militares conjuntos denominados Freedom Child 2023, lo que fue calificado por las autoridades norcoreanas como una acción en que intensifica las tensiones entre estas dos partes. John Kirby desde el Departamento de la Defensa en las últimas horas anunció la provisión de asistencia militar para lanzar una ofensiva. En los próximos días, el norte tiene la intención de anunciar oficialmente la provisión de un gran paquete de asistencia militar a Ucrania. En base a las palabras de Kirby, deberán asegurar la contraofensiva ucraniana que se ha discutido durante bastante tiempo. Kirby no especificó si se incluirán exactamente en el suministro de armas. Sin embargo, según él, los suministros militares serán vitales para el éxito de Ucrania en las próximas semanas y meses. Hasta la fecha, los expertos consideran tres posibles direcciones para organizar la en particular, se habla de un posible contraque en la dirección de Arteomox, que por cierto está muy complicado, así como de una contraofensiva en las regiones de Kherson y Zaporilla. En el caso de Kerson los recursos de información asociados de las PMC anunciaron una posible ofensiva, mientras que en la región de Zaporilla, hoy las Fuerzas Armadas de Ucrania suman alrededor de 40.000 personas en donde allí han realizado ataques a, a las fuerzas rusas Según datos preliminares... Esta Unidos pretende el martes entregar un nuevo paquete de asistencia militar a Ucrania, mientras que dado los datos de los medios estadounidenses, las entregas volverán a ser récord. Y vamos a cerrar con esta noticia, Elon Musk promete una victoria abrumadora para Trump si es arrestado la próxima semana, así lo ha dicho el multimillonario Elon Musk que ha vaticinado un aplastante triunfo de Donald Trump en la si el expresidente es arrestado. Si esto ocurre, será reelegido en una victoria abrumadora, escribió en Twitter el director general de Tesla y SpaceX. El exmandatario ha sido invitado a declarar ante un tribunal de Manhattan en Nueva York por el escándalo con una estrella porno, una acción calificada por muchos como una señal de acusación venidera en su contra que abre las puertas a su detención, mientras los partidarios del republicano perciben estos movimientos como esfuerzos para enterrar las ambiciones electorales de Donald Trump. Horas en esta misma jornada el propio expresidente aseguró que pretenden detenerlo como el principal candidato republicano y expresidente de Estados Unidos que será detenido el martes de la próxima semana en donde invitó a manifestarse a los eh, seguidores en Norteamérica, escribió el político en la red social social tras denunciar que los patriotas están siendo arrestados y mantenidos en cautiverio. Luego de toda la polémica que se ha suscitado con el dron MQ-9 Riper que cayó en la zona del Mar Negro. Y que fue, eh, bueno, descubierto, digámoslo así, o fue hallado por parte de la flota de la marina rusa cerca a las costas de Crimea. Y que esto pues ha despertado un sinnúmero de debates a través de las redes sociales. Se conoce en las últimas horas una noticia que no había circulado en el momento en que cayó el dron, pero sí sale dos días después. Y es que en la misma zona donde cayó el MQ-9 Reaper, estadounidense. Avistaron a otro dron armado que llevaba misiles. La pregunta que se hacen muchos en la red es: ¿por qué no aparecieron en la zona donde estaban los casas sub-27? Y si sale dos días después, la información dice que un dron de ataque estadounidense fue visto en el área del accidente del dron MQ-9 Reaper, según lo que está señalando el diario eslavo eh, Avia.pro. Por el momento se sabe que en la zona del accidente del dron MQ9 Reaper hubo otro dron de ataque y reconocimiento similar. Sin embargo, esta vez este último llevaba armas guiadas, lo que indica que... Tal parece, la misión no era de reconocimiento, como lo dicen las autoridades. Según los datos presentados dos días después de que el dron del país del norte y reconocimiento MQ-9, Reaper, cayera en el Mar Negro, despegando los últimos segundos antes del choque, apareció un dron similar en la zona caída del dron, pero ya los motivos de la aparición de el dron aún se desconocen sin embargo los periodistas que están emitiendo esta información de Riano Bausti que es un medio eslavo confirman la información sobre la aparición, cito textualmente lo que es el parágrafo de esta publicación que dice que poco después de la reciente pérdida del dron de Estados Unidos enviaron otro MQ-9 Reaper a la zona de lanzamiento, agregaron las fuentes, las tareas era entre comillas, inspeccionar el lugar de la accidente del UAP anterior, así como supuestamente observar al ejército ruso y sus supuestos intentos de recuperar los restos del dron a la superficie del agua, informaron los periodistas de Riano Bosti. Un poco antes, el país del norte había anunciado que no cumpliría con los requisitos en cuanto a las zonas introducidas sobre el Mar Negro para restringir los vuelos y continuaría utilizando aviones de reconocimiento para los vuelos, fue lo que dijo en las últimas horas la administración del demócrata. Hablando de drones, parece ser que soldados en las últimas horas dieron la información de que habrían derribado uno en un bosque y aparentemente según los datos que dieron a conocer o por lo que se sabe sería de fabricación china y que habría sido utilizado por los rusos pero en realidad no era un dron militar como se estaba especulando por medios aparentemente según el diario había hablan que era un dron civil que estaba con los ajustes necesarios para ser usado con objetivos militares la localización de donde fue derribado el aparato no se dio a conocer ni se mostró a la prensa, los restos se trataría de un dron 5 de un vehículo aéreo no tripulado fabricado por una compañía china con sede en la ciudad de Siamen ubicada en la costa de China. Estos vehículos o artefactos se conocen como drones de Alaba ya que han estado disponibles para la venta por unos 15 mil dólares en sitios web del mercado chino incluyendo los distribuidores de Alaba y Taobao en la compañía Moon. La confirmó que se trataba del fuselaje de un aparato de su fabricación china y calificó el incidente como profundamente desafortunado. Claro, China ya los vendió, depende de quién los va a comprar, se trata del ejemplo más reciente, según ha comentado, del uso de un dron civil que está modernizando y armándose para ser usado en la de Ucrania por parte de Rusia. Es una señal de que estos patrones de guerra usados, tanto por Moscú y Kiev, cambian rápidamente. Se dice que esta es una asimétrica e híbrida. Por tanto, los blancos no son solamente militares, sino que pueden ser civiles. Han dicho desde Kiev, aunque desde la parte rusa han asegurado que influyen el daño menos a puntos poblacionales que solo van a puntos específicos o objetivos como la infraestructura crítica y energética. Según Kiev, se puede usar terror y se puede usar presión a través de noticias no coherentes, no verdaderas, y esa es la guerra de la cuarta ola. Esto sí, soldados también explicaron que el dron volaba a muy baja altura cuando fue localizado y lo suficientemente cerca como para derribarlo, y que lo hicieron con las armas automáticas. El artefacto parece ser que había sido adaptado para llevar algún tipo de bomba, pero no hay pruebas al respecto. Bueno, muchísima atención y ojo a este dato importante de las últimas horas. Se reporta en Francia que las cosas para Macron se le han complicado de una forma increíble por el tema de la aprobación de las reformas, en especial hablamos de las pensiones del señor Macron, la misma que fue aprobada por decreto hace pocas horas por el mismo presidente francés y lo más increíble, sin voto en la Asamblea Nacional y al parecer la gente en Francia se han ofuscado y han tomado la decisión de salir a expresarse de una forma multitudinaria como se han visto los últimos días a través de los medios occidentales que ponen en entredicho que la gente al parecer ya no está muy contentos con la gestión del actual mandatario allí se han expresado en la plaza parisina de la concordia el florero de la historia es la aprobación de la ley que aumenta la edad de las pensiones allí en francia antes de que puedan jubilarse y los franceses bueno la mayoría han decidido reunirse allí en la Plaza de la Concordia para exigir el derrocamiento del gobierno de Emmanuel Macron. La multitud, la mayoría son gente que oscila ya en la edad entrante a jubilarse en Francia, de quienes, hombre, trataron de esforzarse duro, de sacrificarse para poder tener la oportunidad de jubilarse y ese sueño se ha visto truncado por esta nueva ley. Y sobre todo con la situación tan pero tan difícil de cómo es el tema de la inflación y la economía que está tocando tan fuerte a los países europeos y a nivel mundial. Existe el temor de que más allá de las protestas eh, pudiera haber alguna utilización de la fuerza por parte de Emmanuel Macron, quien es el que está en el poder. Pues muchas personas también están en contra de toda la ayuda que Francia ha otorgado a Kiev, aunado con marchas sindicales, marchas juveniles que se han unido a quienes... Están expresando el inconformismo por el aumento en la edad de las pensiones y otros grupos de ciudadanos que han llegado al extremo de ocasionar daños en mobiliarios urbanos y públicos. La mayor parte de estos hechos se concentran en pleno centro parísino y foco de las manifestaciones frente a lo que es la Asamblea Nacional de Francia o al el Eliseo. Recordemos que desde hace aproximadamente dos meses los ciudadanos le pedían al gobierno que no implementara esta ley que lo tiene a Macron ahora entre las cuerdas con su pueblo. Y las autoridades tratan a esta hora de controlar multitudes que están enardecidas, han disparado gases contra los ciudadanos. Ya esto escaló de Pacífico a otro nivel, pero las manifestaciones ya no son solo en París, sino que se conoce de que otras ciudades del país, Francia, que están en contra de esta nueva ley promulgada por el gobierno de Macron a pupitrazo y... El pueblo ahora se hartó de que no sea escuchado, por sus propios verdugos, el mismo gobierno. Ya no aguanta más todos los problemas que se suman a estos nuevos. Macron parece ser que no está dispuesto a ceder en su intención de seguir adelante. Según Macron, esto es necesario para la sostenibilidad de las pensiones a largo plazo. La medida ha sido duramente criticada por la oposición que dicen que esto va a perjudicar a los trabajadores franceses. Lo cierto es, amigos, acá hay algo que no le están diciendo los medios a sus seguidores. Y es que todo ese capital de los recursos que ya no tienen los franceses, al parecer ese capital lo han enviado a Ucrania en apoyo a Kiev para el conflicto contra la Federación. Y en parte esta manera. Están en contra de este apoyo, volviéndose este panorama más complicado de lo que parece. El problema más berraco ahora que tiene Francia, hablamos por ejemplo del desempleo que afecta a una tasa del 9% de la población activa y está afectando a millones de personas en este país. La desigualdad económica ha sido la brecha que se ha ampliado entre ricos y pobres. De otro lado, existe la poca apatía de los ciudadanos a los partidos políticos de Francia. Con esto Macron ha decepcionado a su pueblo a tal punto que habría sido calificado como elitista, apático a su pueblo, aparte de que lo califican como prepotente y que es un líder que favorece solo a las clases ricas del país. Según los empresarios, echan culpas a la economía para no pagarle bien a los de a pie, a los empleados, y quieren enviarlos a puestos de trabajo y esto ha ocasionado que la gente se salga de sus cabales con estas medidas que ponen la popularidad más baja de Emmanuel Macron desde que llegó a la presidencia, desde que se ha echado en contra de su pueblo, ahora tiene pues al pueblo en la calle pidiendo su renuncia y también quienes votaron por este decreto fuera aprobado sin pasar por la asamblea sin tener en cuenta al pueblo menos mal en occidente no hay autocracia es decir no les interesa lo que siente y piensa su pueblo y ahora se teme que estas acciones puedan llegar a represivas puedan escalar por parte de las autoridades francesas contra las protestas y ojalá esto no se desborde y pueda haber una situación como la que se ha visto en diferentes países, incluida la de Perú, y que se realicen acciones operativas para calmar a la multitud, o so pena de perder vidas de ciudadanos que no están de acuerdo con esta ley. Y bueno, eh, estaban a la espera de algún acuerdo eh, con el gobierno en la presidencia para llegar a alguna conciliación, a algún diálogo que es poca la probabilidad de que haya un acercamiento porque no se han visto indicios de que el presidente Macron lo pueda hacer por su parte, Marine Le Pen, ex candidata presidencial ha dicho que esta situación es una bofetada a la democracia el gobierno de Macron aprobó este jueves la polémica reforma sin votación en el parlamento y así le ha contestado la líder de la derecha francesa Marine Le Pen que ha condenado este jueves las acciones del presidente Macron y la primera ministra Elizabeth Born por eludir la votación legislativa sobre la polémica reforma de pensiones. Cito las palabras. Esto dijo la ex candidata presidencial. Evidentemente presentaremos una moción de censura, afirmó Le Pen a los medios calificando lo ocurrido de fracaso personal de Emmanuel Macron. La política declaró que la primera ministra del país debe dimitir porque sus actos son una objetada a la democracia. Es una crisis de facto, manifestó. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, decidió forzar su polémica reforma de pensiones en la Asamblea Nacional sin convocar una votación en el Parlamento utilizando un poder constitucional que permite al gobierno eludir a los legisladores. El Consejo de Ministros llevó a cabo este jueves una reunión de emergencia para activar el artículo 49.3 de la Constitución Francesa, que hace posible que se adopte un texto sin el voto de los diputados, con el fin de aprobar la reforma de pensiones minutos antes de una votación programada en la Asamblea Nacional. La controvertida reforma de las pensiones fue presentada el 10 de enero por la ministra del país, Elizabeth Bourne Según el proyecto, las autoridades empezarán a aumentar la edad de jubilación entre tres meses al año a partir del 1 de septiembre del 2023 hasta alcanzar los 64 años de edad. Hay gritos en la oposición. La primera ministra aseguró a los legisladores que el proyecto es frutos de esas consultas de sindicatos, organizaciones patronales y grupos parlamentarios. Es sobre su reforma. Sobre el texto al Parlamento que estoy dispuesta a comprometer mi responsabilidad, expresó Borne frente a los diputados. Por su parte, el secretario de la Confederación Francesa Democrática, Lauren Barguet, aseguró que recurrir al artículo 49 de la Constitución demuestra que el gobierno Macron no tiene la mayoría para aprobar la ley. El compromiso político ha fracasado. Es a los trabajadores a quienes hay que escuchar cuando se pretende actuar sobre su trabajo, escribió Berger en su cuenta de Twitter. Bueno y en las últimas horas el presidente Vladimir Putin es noticia porque ha ido contra las acciones sancionatorias de Occidente hacia la Federación y ha dicho que la fiabilidad de mantener activos en el extranjero ya no es fiable ¿Y ahora qué? Se ha preguntado. ¿Qué ha dicho en las últimas horas el mandatario? El mandatario Vladimir Putin calificó de incorrecta la expresión de países inamistosos, ya que, en su opinión, ese calificativo solo se debería aplicar a las élites o los gobernantes y no a las naciones. Putin ironizó. Este jueves sobre las afirmaciones de algunos empresarios del país que planteaban que es más seguro mantener activos en el extranjero. Esto dijo Putin, ¿saben? Conozco a mucha gente de aquí desde hace años y he oído a menudo, es más fiable allí. ¿Y ahora qué? Preguntó el mandatario durante su intervención en el Foro de la Unión Rusa de Industriales y Empresarios que se celebra en Moscú. Fueron por lana y salieron tras... Putin analiza el impacto de las sanciones antirrusas, la base de nuestra existencia y el futuro de nuestras familias e hijos están ligados a Rusia, afirmó Putin, y solo con esta comprensión los negocios traerán satisfacción y la persona podrá realizarse plenamente, agregó. Putin calificó de incorrecta la expresión países inamistosos, ya que inamistosos en su opinión son las élites o los gobernantes y no las naciones. Hay una frase en nuestra conciencia pública, países inamistosos no refleja con exactitud las realidades existentes. Podríamos decir que no la reflejan en absoluto porque tenemos unas élites poco amistosas en un cierto número de países gobernantes poco amistosos, apuntó. Agregó que por desgracia el sistema político de numerosos países del mundo eleva a personas con un nivel bastante bajo de educación y cultura general que a veces no entienden lo que dicen y hacen y se sabe que el resultado es obvio. Su trabajo causa a su propia población, a sus propios negocios, concluyó. Póngale cuidado a esta nota que me parece pues relevante en el contexto geopolítico y sobre todo que, bueno, se veía que la relación entre el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, con el presidente Joe Biden iba viento en popa, pero resulta que en las últimas horas, al parecer, por diferentes medios de comunicación han sacado la noticia de que el primer ministro Netanyahu estaría ofuscado con Joe Biden. ¿Cuál es el detalle o cuál es la razón? Vamos a conocer un poco sobre esta noticia. El premier israelí Benjamin Netanyahu ordena a ministros de su gabinete que eviten viajar a Estados Unidos, a menos que reciba una invitación para reunirse con Biden. Esto dijo el mandatario, mientras yo no visite allí, nadie lo hace, dijo Netanyahu a sus ministros, según informó una fuente no identificada citada por el Canal 12 de la televisión israelí. Según el informe, el primer ministro del gobierno de Israel está enojado porque aún no ha sido invitado por el presidente estadounidense. Yo Biden. Y cree que cualquier ministro que se reúna con funcionarios norteamericanos subrayaría que el propio Netanyahu no ha asistido a tal reunión. De hecho, Netanyahu parece frustrado por el hecho de que casi tres meses después de asumir el mandato del gabinete de extrema derecha de Israel aún no ha sido invitado a reunirse con Biden. Los informes indican que ni siquiera hay conversaciones iniciales sobre la coordinación de tal visita. Desde Israel acusan a. Unidos de financiar las propuestas contra Benjamín Netanyahu, lo que muestra la profundidad de las tensiones entre ese gobierno y Washington. Washington ha expresado recientemente su malestar con Esta es la información por el momento. A ustedes muy amables y muchísimas gracias. Nos escuchamos en el próximo contenido. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, activar la campanita roja de notificaciones y dejar en su comentario en la cajita de respuesta. Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo video.